Hola, ¿qué tal? Muchísimos saludos. Mi nombre es Jaime Cherigo, tengo 32 años, soy panameño, soy diseñador gráfico y publicista con posgrado en comunicación institucional realizado en Madrid, España, en la Universidad Next IBS. Tengo la oportunidad de ser voluntario de la Fundación Serenamente desde el año 2016. En Serenamente buscamos promover paz, bienestar y salud mental a través de diversas actividades que realizamos, desde capacitaciones y talleres en escuelas y universidades, sesiones de acompañamiento, de apoyo y de guía a personas que están padeciendo momentos de crisis psicológica y emocional, también recolectas de libros, actividades en centros de salud y otras. Actualmente, la Organización Internacional de Líderes, IESEC, nos ha invitado a colaborar con ellos y a participar, a participar del Foro Mundial de Salud Mental, que se va a estar llevando a cabo el sábado 24 de octubre. Yo voy a tener la oportunidad de asistir como voluntario de la Fundación Serenamente certificado en primeros auxilios psicológicos con la Universidad Autónoma de Barcelona a través de la plataforma Coursera y voy a estar ahí compartiéndoles un poco de este conocimiento acerca de la herramienta de los primeros auxilios psicológicos. Una herramienta que le permite a personas comunes y corrientes a cualquier tipo de profesional tener un poco de formación en tema de salud mental para que podamos brindar una guía, un apoyo y un acompañamiento a nuestros familiares, amigos o a cualquier persona que se acerque a nosotros en un momento de necesidad como pueden ver es un conocimiento muy valioso y yo estaré muy contento de poder compartirlo con ustedes ese día también tuve la oportunidad de ser miembro de IESEC, así que es una experiencia eh, bonita e importante para mí volver a colaborar con esta organización. Sin más que agregar, los invito a que nos acompañen ese día, el 24 de octubre, en el Foro Mundial de Salud Mental. Les mando muchos abrazos, saludos, bendiciones, y nos vemos pronto.